Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Paula, ¿a dónde nos dirigimos? El día de hoy nos dirigimos a una nueva ubicación, a un nivel desbloqueado de GTA San Andrés. <risa> vamos a El Salvador Plus. Wow, vamos a conocer allá las sedes. Sí, exacto. Les vamos a mostrar un poquito del camino también. Pero también les quiero... Mostrar a exacto, que es que de, viene, de Guatemala. Exacto ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Walter ¿Y qué ha haciendo por aquí? Ah, pues lo mismo que ustedes aquí visitan, ah, no, Explorando, me ¿no? De, me de viajero, ¿no? Ah, sí. ¿Qué de bueno no, que te animaste bueno, Si quieren, le va a tocar también ir a conocer la serie del club. Sí, exacto, tuvo la suerte de conocer junto con nosotros Y pues aquí vamos en el camioncito, Mario sí, vino por Ajá, exacto ahí, no sé ahí va adelante, miren ¿Eh? Ahí va, ahí va <ríe> Y sí, pues ahorita vamos a mostrar un poquito del camino ¿Sí? hacia la sede del Salvador Club. ¿La primera vez que vas al Salvador Club? Sí, es mi primera vez. Y al 4K, cuándo habías venido? ¿El Salvador 4? Esa es la segunda vez, viene para Año Nuevo. Ah, ah en hace tu viste, poco. En, tu en la cuetera, ¿sí? Ajá, exacto. Nosotros quisiéramos venir en esa temporada Ahora, también. Sí, el tiempo se va rápido. Sí, esa. Cuanto menos piensas, ya estás en diciembre pues miren, nosotros hace como 3-4 meses nos estaban preguntando, ¿cuándo irán a Salvador 4K y ya mira dónde estamos Mario? Y sí, ya, ya llegó la fecha. Entonces, ya vamos hasta, hasta El Salvador Plus, que es nuestra no primera vez también que ah. vamos a conocer Y sí, pues no hay plazo que no se cumpla y aquí andamos, Mario. Vamos a descubrir. Exacto, y pues vámonos. ya el primero que se baja que nos deja solo no adiós lo que vi que la aviación ahí es para arriba sí, para no porque si te vas derecho pues, no, no sé a si dónde llegará para... pero vamos a ver a dónde nos lleva la verdad mario no sabemos ni dónde estemos pero nosotros vamos para adelante y aquí vamos de subida Paul Fíjate que aquí se parece mucho a una colonia sí, ya en Vallarta Sí, exacto, se llama Paso Ancho y está muy parecido <ríe> Exactamente igual Ya de cuenta que estamos en nuestra casa por eso No se nos hace como exacto. que así como que de miedo ni nada Con montañas, con tierra Así es igual, por eso se me hace sí. rural Se me hace como que estuviera ahí en mi casa Se va a a apreciar, pero ya mire el mar, chiste, este sí, se ve también, este no sé si es Acacuta o no sé, pero sí se ve como el huella. puerto, ahí está ah, el, el puerto. puerto, imagínate en la noche cómo se Exacto. mira de aquí, de hecho Mario, de lo lejos que estamos se ven hasta los barcos que están como que si estuvieran flotando, paul, pues los barcos flotan, no, pero las nubes, digo, ya oh. se mira el camino por aquel lado y luego acá, de este lado, por ahí. Y pues allá está el puerto de Acaputla Pero vamos a ver si se alcanza a ver Porque igual las distancias son muy largas Pero lo que sí te digo Que se miran más a la redonda Ay Paul, ya te da miedo eh? No, la verdad fíjate que es este, algo increíble Porque sabemos que muchos integrantes de, de El Salvador Plus Vienen en moto Yo no sé cómo le hacen, está difícil se le va, bajan y suben y Exacto. todo ¿eh? está difícil ¿Tú te imaginas venir aquí? Nunca me esperé, esto no, es es. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? no, la verdad está chido. Sí, es chido no, explorar no, no. y aventurarse. Comentaba de las mujeres de aquí del de salvador, como cuando van a lavar al río o algo, como le hacen para cargar. Sí, ¿sí? cargan ¿no? todo aquí. En la, en la cabeza. cabeza. Miren, sí. ahí, como pueden ver, la señora pues va cargando la cabeza todo. Les decía que en la sombra que hay señoras que lo cargan, o sea, sin nada aquí, porque hay unas que se ponen aquí como un tipo pañuelo, aquí un para va, un Pañuelo. Pero hay señoras que se lo ponen directamente aquí en la cabeza. Sí, es demasiado que equilibrio. la verdad sí. Yo pienso que si me ponen una mi se me cae todo. Allá en Guatemala se ponen a cabeza en la misas igual. Yo estoy... Un rovito, se lo así. Ajá. Aquí, sí. Ajá. porque pues, allá en México igual sí lo hacen en los sí, pueblos. Claro. Pero ya casi no lavan en el río. Es muy raro. Bueno, acá en donde vivimos nosotros. Cuatro, nosotros ya casi no. ¿qué, ¿Qué pueblo será este? No sabemos, pero. Hay que, disfrutar. que disfrutarlo. Es lo que. me. Oh! <risa> ¡La Ramona! Otra. ¿Por, por distraerme, por favor. Era el plano. Ah, ¿no? ¡La Ramona! Ah, es que me distraguiste todo de lado, <risa> Ya le quitó oh. los granos. <risa> oh, me toqueó. Ahí salió grabado mejor. Exacto. Ahí vamos a poner la repetición. <risa> No, es que te iba a comentar que aquí es muy común que se vea mucho ganado en la calle y ay, también. Es que, no, no, es que también le pegó a él era plan con maña no, lo que fue leve imagínate que ha sido un tronco eh, un tronco tonto no, no, ¿no? <ríe> <ríe> modo Mario por, ¿tabas? Son ¿Tabas? experiencias ¿Son? de la vida. Ah, en lios, el no va sentir que ha Hasta despeinado me dejó. De... <risa> Exacto, miren <risa> cómo le dejó ahí todo despeinado la Ramona. <ríe> Al parecer, sí, ya aquí ya amo. la sede del ya Salvador sé, Plus. Mira, ya mira, plus. ya, ya llegamos, eh. llegamos. No está lejos, está bien no, cerca. Y ya, como no, que ya están esperando las no, chicas. Cuidame, Yeli. No, pero sí, ya llegamos aquí. Ah, están en reunión ahorita. Y pues vamos a cortar aquí, por favor. Vamos a cortar, ni modo. El cachetadón de Mario ya se me está poniendo rojo. A ti no. No, a mí no, yo todavía. Reflejos. Ya llegamos a la sede de El Salvador Plus. Está, cerca. está bien cerca, yo lo que está les decía, bien, bien, bien, no, bien, está, mira, bien está bien cerca. cerca, y que el camino está feo, Nos no el camino. nosotros que hemos caminado y hemos andado por el subido, la verdad sí, ver, hemos subido, y fíjate, ahorita que veníamos, por un me distrajo y me pegó una Ramona, sí. <risa> ya quedó raspado, mira. No, ni modo, Mario, es una experiencia. No es parte de la experiencia y de las aventuras. De la fácil. experiencia extrema. Vamos este es el Salvador Plus. Vamos nomás a entrar a ver, mostrarles algo un poquito acá, de este lado. Mira, aquí como puedes ver hay, hay, hay gallos, gallinas, de todo. Mira, este es el que me ha llamado la atención. Este. Ah, bien curiosa, ¿eh? es lente, de ah, chido. parece peluche, ¿eh? ah, chido. parecen nuestra perrita, pero en gallina. en gallina, y pues miren, acá es donde ellos limpian, ah, y acá están trabajando, que, qué están haciendo, lavando traste? ¿no? aquí se nota, ah, aquí se, aquí se aquí nota, aquí, lo, aquí, lo aquí los hombres lavan, aquí los hombres lavamos, ah, pues ah, eso es bueno, bien. Está bien. Vamos, ah, sí, eh, aquí nos repartimos como que las bichas en la mañana. Ah, ok, ok, ok. Pero hacemos un poco ahí colaborando en la, bien, la de ahí. todo. Sí, claro. Sí, es que claro. así somos, sí, claro. nos pues, somos bien Somos <risa> bien colaborativos Hemos topeado también. Ah, sí. Algunos, para ir algo resentido. hemos ah, echado Entonces aquí ah, dan clases para hacer. Aquí dan clases para hacer un buen mandilón, entonces. Ah, sí. no he he no esta agua me gustó demasiado. Sí, es de tamarindo, ¿ah? ¿eh? Pues... el respeto es el sabor que tiene. ¿Quién la hizo el agua? ¿Quién? No sé quién la hizo. Que... La, ah, la, la la. Sabe sí. muy sabe ah, muy sabe muy rico, la verdad. Es Chulada. Sí. ¿Qué tienes, Jocelyn? Estás muy triste ahí. No, verdad, no sé. ¿Estás cansada? Sí, estaba descansada. Bueno, es que sí, sí vi que todo el día estuvieron trabajando aquí ustedes. Sí, la verdad sí, me agradó y, y fue un convivio tranquilo, sano, a gusto. Y sí, la verdad que ustedes son bastante agradables. ¿Sí? ¿Y aparte ¿Qué te pareció? Ah, más o menos. Ahí van a ver unos videos del de Salvador Plus cuando igual ellos lo suban porque tardan en subirse. Pero ahí ahí le canté algo a Jocelyn. No, pero la verdad, ella canta muy bien y pues también tiene mi reconocimiento porque sí cantas <risa> chido. Incluso parece como que si te dedicaras a eso. No, no pero sí, algún día va a ser cantante <risa> profesional. Ah, bueno. Más lo que veo, hueso ya tiene un bebé. Sí, ya tengo ah, ya. Ay, hueso. No, ¿Es tuyo o no es tuyo? De, no, estoy <risa> no estoy seguro. Pero es de, el de, del ángel así es. Ah, sí. es el del ángel. Oh, está bien bonito, ¿eh? Sí, sí se parece al papá. ¿Es ¿Usted se parece al <risa> no, está bonito la verdad. No, sí. no más que me tiene miedo. Es que no te digo, él no ha visto gente con pelo verde. ¿no? <risa> <risa> se le hizo, ¿verdad? Bueno, conoce, gente <risa> con pelo normal, ah, Pero si vieras que, que él pelea por él contigo. Ah, entonces si sí eres, entonces, sí, sí eres alguien, la actua, alguien la muy cerca. Ángela no, <risa> hacía papeles de actuación conmigo de que éramos marido y mujer y estaba embarazada. Entonces, ah, yo que le bueno. el estómago, hijo, hijo, hijo, hijo ah, y hijo, y hijo, y solo para tacar Ah, este, exacto. La mujer, se llama la sí, es sí exacto. Sangre, es probable. Mira, Yo prefiero pa... estar conmigo que con la mamá Ah, pues está bien uh -huh. Ya eres el padrastro o puedes ser el papá No, no, no, yo no quiero en esas, co en esas cosas <ríe> Oye, hueso, si este río baja o crece mucho En el invierno sí ¿Ahí está? En el invierno se extiende desde allá ¿sí? De lado a lado Ajá. Ya pero, me imagino Normalmente en el verano se mantiene así porque este de ahí nomás depende Ahí está el vertiente de arribita Órale Ajá. Sí, sí se ve que, que sí crece, pero con fuerza este, ¿eh? Cuando baja y cuando. Y aunque no lo crea, aquí hay, hay cangrejos Ah. Y nosotros hicimos una vez que fuimos a traer cangrejos de otro lugar y las insertamos. ¿En ahí. serio? Wow, ah, qué chingón. Para que, para que poco, ¿no? A ver qué día nos toca venir con esa temporada que haya cangrejos. O? Ah, sí, ahorita ya hay. Vamos ah, a ver. Eh, pues hay que traer un Mario. <risa> ahorita hay cangrejos, pero no es fácil de sacar también oh, si hablo, mm. o diablo. Sea, Encontrarlo, verdad que ni lo que te lo comes. Ay, Dios, y por agarrar un cangrejo de eso. Complicado, ¿eh? Tiras todo el día y no la vas Sí, sí tienes razón. Bueno, depende. Va. Y aquí, pues, es la subida a la, a la sede del Salvador Plus. Es que es lo más transitado de nosotros. Sí, ¿eh? Aquí todos los días pasamos. para arriba, para abajo, para un lado, por el otro. ahí estamos, que hacemos Aquí, aquí es donde Vamos, usan. Pancita, ¿no? lo, lo usan mucho. Eh, yo no dije que era mi hijo. Yo dije que no. era mi hijo. No si sí, él me tiene tanto aprecio porque según él cuando hacíamos los de actuación yo soy el tata no, es que a él le gustan esas clases de cosas no, no es porque él me aprecia a mí que es la mamá ¿Sí? no, pero dice que llama la sangre ajá, es probable es <risa> probable <risa> СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА